Muy mañana, bien acá, Si no la es la nada. No, pero son Además, las si 9 de la, de la mañana. mañana. Así, Así es Sócrates Mercedes. Yo, yo, yo, y a la muy gente bien hay, bien hay que decirle lo que, que está pasando en las escuelas Hay que decirle y mostrarle claro. a la, claro. la gente lo que está pasando en la escuela. Claro, claro. Sí. Que no están yendo los estudiantes. A no metida de pata de la DP. ¿Quiénes hay? no están yendo? Los estudiantes. Los estudiantes no están yendo a la escuela. No, no están yendo a la escuela. Una metida de pata la DP. Están de vacaciones en tu casa. qué en tu Están de vacaciones. en tu casa? Oye, Sócrates. Sócrates. No están de vacaciones no, en tu casa. No me, me dicen que Bien. algunos profesores se pusieron bravito ayer por un comentario que hicimos sobre la metida de pata del de, de ADP. De después que soltaron a un muchachito de vacaciones que le hicieron su fiesta, después decirle no, vengan, que podemos la clase podemos hacer los comentarios luego de la exposición de no, que, ¿Hay que, ¿hay que, no, no, oh, tenemos que presentar vamos a ver vamos a ver ha causado situación en todo el país y por supuesto a nivel local Sócrates Mercedes y Francis Rodríguez y la gente que llame luego de que la asociación no. dominicana de profesores llamara a iniciar eh, las vacaciones una navideñas populista. el viernes 13 de este mes y que el Ministerio de Educación reiterara que las vacaciones debían de iniciar el viernes 20, el día 20, como estaba establecido, tienen otro programa ya detrás, como Muy está buena. establecido en el calendario académico. Una llamada. Tenemos una llamadita ahí. Sí. Buenos días. ¿Y vamos a tomar Adelante. Un... Adelante. Yo, le estoy, yo le estoy llamando para una denuncia. Ay, no, Adelante. Una Ay, no, no. Ay. A María Brito. Ay que ella piensa hacer con una maquinita que hay en la gastón de Lina, en el formado Paulino, que hay una gente que cuando ellos aman se cogiendo una maquinita de cuartel le llama para que ellos la guarden y la guardan como si fuera un niño en pañales en un cuarto atrás y los sacan y eso es un desafío de muchas malas palabras, muchas cosas sucias Muchos niños van, las mujeres robándose pan de cada día de más. ¿Dónde es eso, señora? En la Gastón de Línea, en el Colmado, Pau. Pero eso. La tornea linda de, el de Paulino. Ella dice, ella dice, traga, que, le ella dice no que. hay, no hay traga una máquina traga moneda. Cuando la se aguaban, llaman, parece... aguardan a, a, a, a María. A María, que. La de medio ambiente, que vamos a, a, a ocuparnos de eso. No gracias, gracias, gracias por, por su llamada. denuncia. muy amable. En torno a la situación que se ha presentado con la ADP y el Ministerio de Educación y los días que han variado, del 13 al 20, eh, donde estaba establecido que debía de, de terminar la docencia del año escolar y la ADP, Tráigalo. pues decidió que fuera el 13. En torno a esta realidad, no. el presidente de la, junta, eh, de la Junta Regional del 07 Esto del está Ministerio difícil. de Educación, Esto sí está difícil. Rafael Rosario, expuso su postura. Eh, tenemos las declaraciones de Rafael Soriano, presidente... Eh, de, de la regional 07 del mismo. Es que hay un fallo ahí, sí. Sí, eso es. 07. que fue condenada ayer por el presidente de, no la la, la de, de la ADP. Vamos primero, Sócrates Mercedes, escuchar. A, la no, vamos a escuchar la las declaraciones del... Del director del distrito 07, pero mi amor, permíteme. Pero anda, regional porque, 07. No, no, la no Pero eso es lo que estamos tú, haciendo. Se no, no, no de no preguntando que se seamos eso primero. Sí, sí eso mi vida, pero sí. si vamos te te pides, a ver el 07. Ponemos, anda, Dios la porra, mí. por la mala, si se pone sensible. Vamos a escuchar las declaraciones. Sí, vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. espíritu. Vamos, vamos, vamos. La de profesores ADP rechaza las peregrinas declaraciones del presidente y demás miembros de... vamos acá ayer vamos ya eh, vamos a escuchar las declaraciones del director eh, del distrito regional 07 Bien. vamos a ver la la tienen. rafael soriano es que un fallo en esto. Se emitió un documento donde pondera todo lo concerniente a lo que es la paralización de las docencias en las diferentes escuelas de la región nordeste, específicamente la provincia de Duarte y también la provincia Hermana Mirabal. Nosotros como Junta Regional estamos totalmente en contra de la paralización de las docencias, al igual que que lo está a la sociedad en más de un 90%, que repudia ese método de ese método de acción, que aunque es legal, porque los profesores tienen el derecho a la huelga, es legal, pero no es justo negarle lo que es el pan de la enseñanza a los niños más poseídos de la República Dominicana. Fíjese, los nuevos contenidos curriculares no se han podido implementar debido a a esas situaciones de paralización, cada vez que se va a dar una orientación a los profesores con los nuevos contenidos curriculares hay paralización, hay bloqueo en ese sentido. Y nosotros queremos decir que no se puede, no se puede seguir eh, dañando el futuro de los jóvenes en la República Dominicana con paralizaciones escolares innecesarias porque son completamente innecesarias, no hay una situación de eventualidad. Esto, Estas paralizaciones han tenido un resultado que no se ha podido aplicar las técnicas pedagógicas necesarias para mejorar la eficiencia en las docencias en la República Dominicana. Por eso estamos en los niveles actuales confrontando con la investigación PISA que es una evaluación comparativa de más de 77 países del mundo y donde refleja datos específicos y contundentes que nos ponen a nosotros en uno de los estándares más bajos en la aplicación de la educación. Pero, Muy bien, ahí tenemos las declaraciones de Rafael, es que, Rafael Soriano. Por eso es que pisa, no pisa. Mira, sí. nos ha sorprendido pero, porque aquí en el set eh, no sabemos casi ninguno que el señor Rafael Soriano era presidente de la Junta Regional 07 del Ministerio de Educación. Pero, Sería bueno pues traerlo. Yo me enteré acá, ahora, ¿verdad? no sabía. Por, ¿Por eso teníamos, teníamos comerciante? Sí, pero tenemos. Para eso es que, el, que han cogido el 4%. Mira, también eh, tenemos. Bueno, también tiene. Sería bueno invitar entonces eh, a, a Soriano que venga aquí. Claro, Recuerda para... que eh, la Junta tiene una. Una. Unas elecciones que montar. Pero le pagan por eso, o sea, pagan. Claro. Es decir, Pero, claro, bueno, la claro. Junta Regional, eh, te puedo decir que tiene los miembros. Pero qué sé yo, no hay que ser maestro, eh, vamos a buscar, a dar, técnico, okay, algo vamos a seguir, así. Vamos a, seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Las declaraciones de a Sixto Gavín, presidente tal. de la ADP, de acá de Adelante. San Francisco, vamos a ver qué nos dice Sixto. La Asociación Aquí Dominicana de Profesores ADP rechaza las peregrinas declaraciones del presidente y demás miembros de la Junta Regional 07 del MINER en contra de la ADP y del Magisterio, lamentamos que el señor Rafael Soriano, presidente de la Junta Regional y demás miembros, se hayan prestado de títere de las autoridades regionales para desvirtuar las justas demandas de la ADP y de la comunidad educativa y nuestros aportes a la mejoría de la educación dominicana así como desvirtuar las reales funciones de la Junta Regional que debe velar por la administración transparente de los recursos del 4% y para que los fondos descentralizados lleguen para la mejoría de los centros educativos. No hemos visto pronunciamientos, pronunciamientos algunos de esa Junta Regional ante las escuelas con letrinas y retretes destartalados, sin baños, sin agua potable sin energía eléctrica, sin libros de texto, no hemos escuchado a esa Junta Regional pronunciarse por la calidad del almuerzo para los estudiantes, ni para el pago a deuda de suplidores, ni ante el incumplimiento del MINER a las demandas del Magisterio y la Educación. Fue por la ADP y no por esa Junta Regional que la Comisión de Mantenimiento del MINER hace meses estuvo en esta Regional Supervisando las condiciones de los centros educativos, y a pesar de nuestros esfuerzos, aún no han cumplido con los más de 40 centros de tartalados en esta región. Sobre eso debería pronunciarse la Junta Regional 07 y no prestarse a respaldar declaraciones y acciones politiqueras y demagógicas de las autoridades educativas regionales a las que les ha quedado grande el cargo. Y por ello no han resuelto uno solo de las problemáticas de la educación y la escuela. Aquí estamos los maestros y maestras hoy como héroes y heroínas en todos los centros educativos como siempre. Dando la cara y de frente y apoyando al pueblo en, una educación, en la lucha por una educación de calidad. Declaraciones del sí. presidente de la Junta Regional 07, y asisto, Gavín, donde defiende sí. la posición de la ADP, lógicamente, eh, y del trabajo que han realizado toda la vida en favor de los estudiantes, ah, ¿sí? del magisterio, sí. del sistema educativo. Uh -huh. Sabemos que una de las cosas que... lo que, que hemos... me gustó fue escuchar uh -huh. al señor Soriano hablar de la prueba PISA y la evaluación, su concepto educativo. Sí, sí. Me fascinó ver su sí, pero lo que de... hay que decir, muestren las imágenes, muchachos, de las aulas. Sí, muestren sí, las vamos imágenes a ver, de las sí, vamos aulas, a ver, por la, favor, vamos para a que ver. ustedes vean lo que nosotros advertíamos aquí ayer. No, ahí no hay ni un solo estudiante. Lo que significa que tanto el Ministerio de Educación... No, pues eso fue que lo de nuevo, el, No, seguro. eso fue ayer. Mira los profesores como tanto todos reunidos ahí porque no ah, había estudiantes, ay, porque madre, no van a ir los ay, estudiantes. Ay, incluso Dios los Dios colegios Dios privados, Ay, Dios. los colegios privados están llamando... A que si ay, los padres ay, quieren, oigan esto ay, señores, ay, ay, ay, a que si los padres quieren que envíen a sus hijos esta semana para reforzar... Mi 11 hijos, yo no ¿Qué lo ¿Qué relajo es esto? Mira, es cierto. Ciertamente... Que relajo. Ustedes no metida de pata desde de parte de la ADP. Ha y del Ministerio mucho de Educación. Que después, que, después que dan vacaciones, entonces hay que llamar a los estudiantes. En esta cultura dominicana, no pro... Mi honro se dijo, yo no lo envié. Caus... Estamos en Navidad. Para no, poquito no, poquito no, no, y lo que ya, hay mira. que ver es, a lo que hay que ver es si esa extensión de, por ejemplo, de una semana más sí, este implica, sí. implica almuerzo. ¿Eh? Porque esa parte hay que investigarla. Si esta no, no, semana no, no, se está pagando almuerzo, no, no, no se está dando almuerzo. ¿Seguro? No, no, no. Se Mira, está dando. Pues, Ay, si no hay almuerzo, eh, entonces sí quiere decir que hay una decisión digo, de, de, del gobierno exactamente, de suspenderlo. Te lo digo porque tengo allegados a, eh, a eh, no. cocinar. No tiene están, hijos, y no, todavía, no están Mira, haciendo en eh, la escuela. Debemos... Mira, conforme al la, a la artículo 105 de la Ley General de Educación 6697, las juntas descentralizadas. Son órganos de gestión educativa que tendrán como función velar por la aplicación de las políticas educativas emanadas del Consejo Nacional de Educación en su ámbito de competencia. En este caso serían en el distrito 07. ¿Y cómo es eso? Ah, claro, Pero yo, ¿cómo sinceramente, yo no había visto, y me puse claro. señor Soriano, pero yo no Entonces, había visto ninguna actividad o, o mira esto, la participación de él. Mira esto, la descentralización se realiza en la estructura administrativa. Ahora no va a ser un programa jurídico con, no, con relación a lo que estamos tratando. No, Francis, pero sí, eso No es tema no entendí, porque cuando tú dices junta, da, ya, cuando tú dices distrito judi, eh Junt distrito la 07, junta regional 07 eh, Creemos el, que es Albania o no, el, la junta otra, regional 07 ¿no? eso es, eso no, es, no, es, es viniendo, Eso es viniendo como que aquí se esté dando de noticias de las juntas distritales regionales. Mire, yo pienso, yo pienso que la situación que se está dando en el Miner, entre Minera y la PE Toma parte de la cháchara a que nos tienes acostumbrados en la República Dominicana. Estos enfrentamientos entre el Ministro de Educación, cual que sea, y la ADP, quien que sea que la esté dirigiendo, eh, son eviternos en la República Dominicana y lo que hacen es ocultar el tema esencial. El tema esencial es que nosotros tuvimos una pésima evaluación en las evaluaciones que se hicieron en, en, en, por el proyecto PISA, de que nosotros estamos recibiendo un 4% o invirtiendo un 4% en la educación que nos está dando los beneficios que tienen que dar, de que hay un sindicato que ha demostrado que su interés primario son sus afiliados, de que hay un gobierno que ha demostrado que el interés de inversión de su 4% estriba en las ganancias que puede conseguir por las escuelas que se mandan a construir en que no hay una, un movimiento de la sociedad para saber que hay que transformar la forma en que está estructurada la currícula en la República Dominicana, en que hay que realizar una jornada de capacitación de los profesores para los fines de conseguir una transformación, en que nosotros no tenemos un plan de desarrollo como nación que le diga a a los encargados de educación, cuál es el tipo de formación que tienen que recibir los escolares que visitan las escuelas públicas y privadas porque el problema es que nosotros estamos eh, eh, realizando un sistema de educación rutinario quizá para personas que se vayan a quedar en esta media isla, nosotros tenemos que preparar personas ya para un mundo globalizado, con competencias diferentes a las que se han estado diseñando para personas que van a emigrar y para el futuro que nosotros visualizamos para la República Dominicana, ah. lo esencial es eso. No es esta cháchara de que, de que si siete días sí o si siete días no, porque eso no va a contribuir en nada. Censurable que se haya hecho eso. Desde sí. todos los punto de vista, demuestra claro. una improvisación terrible y la lucha de intereses que existe entre el gobierno y el MINER. Pero la cosa hay que ver un poquito ah. más para allá. Mire, mire señores. Eh, me están informando aquí una fuente del Ministerio de Educación Que en el caso de Félix Rafael Soriano Él es el presidente de la Junta Pero que él es un representante empresarial Y que su cargo es honorífico Eso eh, Incluso me pasan aquí el, todos los miembros Está Ramón ah, Antonio bien. Vicioso Que es el tesorero, es un representante de la Iglesia Católica Mariel Santos Mora, que es la secretaria de la Junta Que es la directora regional También está... Pedro Ramírez Martínez, eso es eh, entidades de ciencia y tecnología, Nelson Antonio Paulino, representante de la eh, Ramón Vladimir Ramos, representante de instituciones culturales y así sucesivamente Luis Rafael López, director distrital, Loreni Gutiérrez García, representante estudiantil. Y Carlos Aquino del Orbe es representante de la Iglesia no católica. O sea que está de, de, esa junta... De, de ser está así, retrato lo que digo. representante de diferentes sectores. Correcto. Y en el caso de Rafael Soriano, entonces representa la parte empresarial con una con un cargo honorífico. Excelente, de ser así hay que resaltar Gracias. Eh, la labor que hace de manera desinteresada en favor de un sector, en este caso el Esca sistema bien, educativo. Eh, mira, el tema acá es... La suspensión de siete días eh, que se le quitó al calendario escolar. Ciertamente, eh, Sócrates plantea en un punto de su exposición donde dice, nosotros debemos de preparar jóvenes con miras hacia un mundo globalizado, ahora bien, nosotros no hemos podido resolver el problema que tenemos acá. Primero entiendo que debemos de preparar a los muchachos en las bases fundamentales de lo que tiene que ver con esa preparación académica para entonces luego pensar en un futuro. Carolina. O sea, no podemos irnos allá si todavía no tenemos resuelto. Eso Vamos a contarle a la básico. semana, profesora. Termina la idea. Esos, la esos elementos básicos que se supone que debe de tener, en lo que tiene que ver con el conocimiento, que debe de tener un estudiante, sería mucho que desear irnos más allá. Ahora bien, sí, ciertamente ha sido un nivel de irresponsabilidad mayor. Ciertamente tú dirás, bueno, siete días no ponen, ni quitan, ni te va a preparar un muchacho para nosotros... Eh, aportar a esos resultados eh, de manera positiva aportar de manera positiva a esos resultados que desastrosos que tuvimos en estos días, pero por Dios tú no puedes tener a una asociación dominicana de profesores donde te dice que te van a suspender la docencia A un ministerio de educación que te dice Vamos a hacer algunos acuerdos Entonces viene la ADP Que por eso fue supuestamente que el ministerio de educación Dijo no nos vamos a reunir Porque incumplieron el acuerdo Y suspendieron docencia en San Francisco de Macorís Y no recuerdo en otro pueblo Pero qué pasa, también hay un ministerio de educación Irresponsable que no cumplió Los acuerdos en principio que se establecieron sí. Que por eso son las demandas mira donde Y nosotros, la suspensión Y ahí a tú paralizar la, la docencia una semana completa mira donde nosotros estamos en me va a matar mi hermana, mi hermana que es maestra me va a matar con esto, pero deberíamos de contarle esa semana de trabajo a los profesores que mira, está incluido. Me van a odiar mira los donde nosotros estamos Yayan y, y Sócrates y Carolina en materia de y educación hay una planificación que se hace el ministerio de educación tiene una planificación hecha la pasa a la ADP la ADP tiene la planificación de, de llevar a cabo eso planificado en materia educativa, horas, escolares y una serie de cosas. ¿Tú sabes cuánto se cumple? El 71% no se cumple de lo planificado. El 71% no se cumple de lo planificado. Eso es una locura. Eso es una locura total. Entonces, que se dejen de estar buscando culpables y asuman la responsabilidad todos. Nosotros sí. como pueblo tenemos que asumirla, los profesores como profesores y el ministerio como ministerio, que lo que ha hecho es politizar ese ministerio que debe ser prístino, que debe ser sagrado, porque sí. la educación de un pueblo es sagrada claro. y la han cogido la han cogido para ser presidente y para ser candidatos. Eso es lamentable. Entonces, eso... Con el 4% que le cuesta sangre a este pueblo, que le cuesta de todo, empeñando las generaciones que vienen y también, lo más grave, no dándole el pan de enseñanza de calidad a esas generaciones que vienen subiendo somos todos responsables de lo que está pasando. Pero hay que... ¿Cómo es posible que el 71% de lo planificado no se ejecute? Hay que indicar, hay que indicar y esto es un llamado especial eh, tanto al Ministerio de Educación a cumplir con los pactos que llega con el ADP, pero también al ADP a deponer un poquitico la actitud pero de, nosotros de sabemos para eso no los pactos, Porque yo, yo he oído hablar de los pactos, pero se sabe qué fue lo que se pactó. Ellos siempre lo dicen ahí. Eh, lo que pasa es que entrar en esos detalles okay. tendríamos que durar okay. aquí dos okay. días okay. hablando okay. De, okay. de las demandas. Entonces, okay. ¿qué es lo que nosotros queremos llamar la atención del ADP? Es a deponer de un poco las actitudes. Los estudiantes no pueden salir perjudicados. No pueden salir perjudicados. Y por eso yo digo que hasta que no sancionemos, hasta que no comencemos a sancionar... Eh, no sé de qué manera, si descontándole los días que no laboran, porque no podemos llegar a esos niveles de relajo. Lo, el ADP va a hacer elecciones y tienen que utilizar los días de clase. Ellos no pueden votar sábado ni domingo. Tienen que ser Ahí día sí de clase. De tienen reuniones y tienen que hacerlo precisamente día de clase. Si sí, todo Gabriel dice que eso está dentro de, de, de, de, de, de su derecho, ¿verdad? Sí. Pero, ¿por qué tienen que hacerlo independientemente de que esté dentro de su derecho? ¿Por qué no se pueden reunir un sábado? ¿Por qué no se pueden reunir un domingo? Ah, porque entonces tienen que dar clase. Pero esa es la obligación. Eh, yo entiendo que debemos descontarle no, no a los a maestros, pero no solamente a los maestros, sino también a los médicos que están nombrados en los hospitales y que no van y que se van para sus respectivas clínicas y que se olvidan del derecho que tienen los pobres de recibir la salud. Hasta que no comencemos a sancionar, como dijo Juan Pablo Duarte, hasta que no se eh, no, no, castiga no, no, no, a los malos... No, no, dominicanos. No, no, no, no, con eso. no puedo decir eso. Miren, déjeme decir una cosa. Ah, pero entonces si no castigamos nosotros, no vamos a los nunca. nosotros... Ah, que supuestamente somos comunicadores y que tratamos de orientar a la gente con relación a estos temas. Eh, nos estamos olvidando de una parte esencial dentro de este concepto, un actor esencial que es el alumno. Yo pienso que una de las cosas que uno eh, debe de lamentar, yo me arriesgaría a decir es que el 95% de los estudiantes está contento con que se haya paralizado el 13%. Ah, sí. Y si se hubiese paralizado el 6% estuvieran más contentos todavía. Sí, pero porque, no, no perdón, perdón, porque, porque no hay, no, no, lo que quiero decir es que no hay en el estudiante esa alegría, ese compromiso, esa visión de que la educación va a cambiar su vida. Porque los estudiantes están viendo cuál es el tipo de sociedad en el que nos estamos desenvolviendo, donde un título universitario vale cualquier cosa, donde ser compañero de un partido tiene más valor, ya donde sí. ser pelotero mm. tiene más valor, donde sea amigo de un político tiene más valor. Mm. Aquí mm. los profesionales médicos, a lo que tú y, yo, y la iba a decir Tradori, ahora, los mismos profesores uh, y cualquier rama del saber recibe sí, un sueldo de menor calidad que el que recibe... Cualquier pero es traición a la patria, que se lo lleve, algo, tú cobras y no trabajas. Sí, y cuando tú también coges un ministerio okay. para nombrar gente que son pero de es tu mismo. entorno. Es y, y le pones Sí, pero la diferencia es que a un médico le dan 50 o 60 mil no pesos y a uno de ellos pero le dan entonces 150 Entonces renuncias. Si a ti, por ejemplo, 200, te pagan 000. para tú ir a entonces, atender a los enfermos en un hospital y no vas. eso es traición tú no a la patria. No puedes renunciar porque tú vives de eso. De lo que se trata es. De lo que se trata la es. La botella entonces. No hay ninguna botella, ellos están haciendo un trabajo dentro de un sistema político uh -huh. que prohija y que permite eso, porque el problema es que hay incumplimiento de ambas partes y nosotros lo que no debemos es mirarlo de un solo lado. Hay reivindicaciones que son eternas de parte de los maestros, que yo supongo que no se cumplen y si está mal que ellos utilicen a los estudiantes como, como punta de cañón para eso, también está mal que el gobierno se comprometa con ellos y que no le compran su, con sus reivindicaciones, porque de eso es que se trata la vida. Todo el mundo tiene derecho a progresar, quiere progresar. Claro. Está mal que se tome a los estudiantes para su sacrificio, pero también nosotros debemos mirar qué está pasando en la escuela, por qué nuestros hijos, nuestros niños, las personas que están en la escuela se alegran cuando no hay clase. Pero eso ha eso, eso sido siempre, cuando yo estaba en el liceo y tocaba esa campaña, yo salía boceando. De de yo no ADP. creo que eso sea una cuestión de, de, de interés futuro. Tenemos aquí algunos de los puntos más relevantes de que están en discusión entre la ADP y del Ministerio de Educación. vamos a ver Se buscan acuerdos para la regulación de la tanda extendida. No sabemos en, en, con cuáles elementos ellos buscan que, que se regule, o sea, que hay que variar o que hay que regularizar. Nos dice que es básicamente el contenido. Hay una preocupación por parte de la ADP y de muchos maestros de mm. que los muchachos tienen una tanda extendida y ya las una, las dos del del, de la, la tarde, tarde, ya los maestros no encuentran qué hacer. Y aquí tenemos claro. al director de artes acá, que decía, bueno, los muchachos se le, o sea que están buscando que la, la, la escuela de bellas artes llegue a las escuelas, que el deporte y todas esas... Eh, esos aspectos técnicos y deportivos O sea, ten tenemos ocho horas con unos muchachos En los centros educativos, pero con un contenido Que tal vez no es el más indicado Para todas esas horas de clase Buscar una solución conjunta para prevenir Conflictos en los planteles educativos conflicto quiere decir Que, que ellos no peleen eh, o, que, sí, o, me parece. o que no peleen ellos mismos con ellos Escucha mismo. este punto, realizar un tribunal Para eh, Vamos a ver eh, Un tribunal para la carrera docente y la convocatoria por parte del ministerio a realizar nuevos concursos de oposición, Tenemos que es llamada, uno de los temas. Bueno. Adelante. Días. Adelante. Sí, buen día. El teléfono tiene ah, tienen así cortado. Adelante, Hello. buenos días. Adelante. Buen día. Muy sí. amable, adelante. Sí, gracias. En ese mismo orden. A todos los programas. Oye, eh, déjame decir de de que de principalmente de los colegios les cobran todos los días que no van a clase, llámese ahora, Ajá. vacaciones, y lo más bonito. Que las guagos, yo tengo un nietecito que le tiene con las guagos que son dos mil pesos, pero quieren cobrarle lo mismo sin, sin dar el servicio porque están ahora en vacaciones. ¿Y por qué? ¿Qué sí, ustedes dicen sobre es eso? Muy ¿Eso, muy eso está bien? Sí. Gracias por su participación. Dos puntos cerrando bueno. ya, porque como estamos haciendo. No, la te, te hicieron una pregunta. Sí, sí. Ah, te que por ejemplo, ver. con relación a, lo, a, a la gente paga los meses de la guagua, este es por ejemplo. ¿verdad? Entonces, ahora en diciembre hay una, hay una cantidad de días en la que yo no participo. Vamos a poner unos 15 días Y se la cobran igual. Y se está y se la quejando de eso. igual. Eh. Creo que es incorrecto. Claro, no no no. Yo eh, nunca Porque en ese, decir. En, ese, en ese caso, la guaguana. No de, su... de, lo, de lo que se trata es eh, eh, mirándole, tratando de buscarle una salida no, jurídica al conflicto. Sí, se lo puedo decir después, entonces. Bueno. Aló, días. buenas. Buenos días, adelante. Sí, bueno. claro. Adelante. Buenos días, oye Sócrates y demás. Adelante. Sí. En esos días yo participé sí. Sí, sí, sí. En, una, en un pasadía. Que tenían en la, en la escuela Padre Abel Aranda, yo me voy a los rieles. Ok. Y le hicieron para hacer un pasadía junto los hijos y los padres. Yo quisiera que ustedes hubieran visto los niños todos solos. Porque los padres no lo acompañaron. Hubieron niños que lloraban Ay, sí, cuando veían que su compañeros iban con mm -hmm. los padres. Y ellos no, ellos iban solos. Ay. Entonces, le hacen mucha que yo he participado porque tengo amistad de ahí y cada vez yo voy a ayudarle. Y cada vez hacen eh, reuniones, invitan a los padres. Los padres no van... ¿Qué pasa en eso? Los, los padres son la mayoría que tienen culpa. No se apuran Van y tiran los niños allá a esa escuela y a ninguna de las reuniones que lo invitan van. Para nada. Como que los profesores son los únicos que tienen que ver. Allá hay niños que se portan, que parecen caballos, parecen animales. Ay. Eso no tiene punto de comparación. Y los no padres, bien, gracias. Pero si van, yo presencié por dos ocasiones. Padre que van, si le pasa algo a uno de esos niños, le a esos profesores unas palabras que eso no tiene punto sí, de comparación. Sí, es verdad, es verdad. Muchos su... niños se portan de mal. Gracias por sí, su llamada. Ahí, ahí, es un ahí, tema ahí, muy ah, importante sí. que se da mucho y que tiene que ver con el compromiso que tienen que tener los hogares. Claro, claro. O los padres, padre, en la formación. Que de lo que se trata es que, que nosotros tenemos demasiados hogares monoparentales. Y tenemos a un padre que tiene la necesidad de salir a ganarse pan para mantener a sus hijos. Entonces eso crea una situación eh, que no está regida por el gobierno. En otros países, si un niño, por ejemplo, no va a la escuela, mandan averiguar dónde es su papá, porque ese niño no fue a la escuela. Sí, y si claro. el padre tiene responsabilidad en eso, entonces se toman las consideraciones del lugar. Aquí en la República Dominicana no pasa eso. Con relación a la otra pregunta que nos hizo la dama, sucede esta situación, usted tiene una guagua para criársela a un colegio, Usted no puede, generalmente, yo pienso que no lo deben hacer, no la contratan por la cantidad de veces que tú vayas, sino que te lo contratan mensual, mensual, porque no tendría sentido eh, tener esa variación en el cambio, que se llamaban cinco, te van a pagar 5 Generalmente lo que se contrate por un tiempo. Igual que los profesores. Resaltamos los puntos. Hemos estado haciendo el debate, pero para que la gente sepa cuál es el conflicto. Hablamos de los concursos de los maestros, que se haga una evaluación. Evaluar el contenido de la tanda extendida. Eh, los sueldos de los maestros eh, Hacer una evaluación en lo que tiene que ver con el sueldo Crear un tribunal de la carrera docente Ahí no sé ¿Qué, ¿El qué sueldo es, de los maestros? O sea, eh, evaluarlo eh, Ver que no, no especifica Que es de un aumento eh, pero, Otro de los aspectos es Pero son los mejores Nosotros de este tema, le cargamos el dedo Solamente El, con, dado, el, el dado, dado, perdón, Gonzalo Le cargamos el dado no, Solo Gonzalo. a los maestros y a la ADP, y al Ministerio de Educación en mucho menor grado. Ahora bien, los padres también tienen un nivel de responsabilidad importantísimo. ¿Por qué? Porque como dice esa dama, no van a las reuniones, es obligado que tienen que ir, hasta a las actividades de, de fin de año. ¿Ustedes saben por qué la mayoría de padres protestan? ¿Ustedes saben por qué? Porque no tienen con quién dejar los muchachos. No es porque, no, van, a, porque van a dejar de recibir el pan de la enseñanza, no es por eso. Es porque nos llaman y nos dicen, ¿Y ¿ahora con quién yo voy a dejar a los muchachos? Correcto. O sea, hay que ser un poco más sincero, ser más honesto. ¿Realmente le preocupa a los padres que hayan siete días sin recibir docencia? ¿O solo bueno, les lo preocupa que no, tiene, que que tiene no tienen dónde hacer. dejarlo? ¿Qué tú dices? Lo que tienen pueda comida en su casa, sí, porque. Sí, pero es una son, buena pregunta, la que ella hace. Días. Si la preocupación es esa, o porque no cuenta con quien dejar. Por favor, Es un problema ¿también? social. ¿también? Tenemos ¿también? otra llamada, ¿lo? Buenas. Buenos eh, días. Gente ahora Matamos que están... nosotros aquí. Adelante. Adelante. Buenas. Buen día. Adelante. Mire, mi amor, con respecto a esta parte de la última semana de hotel. Ajá. maestros fuimos llamados, convocados por la DP. A que. Termináramos el calendario escolar el día 20. Uh -huh. Entonces, en el día de hoy asistimos todos a los eventos. Los padres no enviaron a sus alumnos. Ahora bien, en dado caso de que hubiesen llegado los niños, ¿qué se les iba a dar a estos estudiantes hasta el horario de las 3 o 4 de la tarde cuando no les llegó la merienda, Así no les llegó el almuerzo? Así es. A esas personas no se sancionan, solamente hay que sancionar a los maestros. Sí, le quieren cargar el dado solo No, a no, maestros. no, yo no, nosotros no estamos de acuerdo. No, investigar todas las causas que están ocurriendo. Antes que perdón, eso es lo que estamos país. diciendo, sí. que ha habido una falta de coordinación ya. entre la ADP y el MINER. Que sí, si el, que si le, el, el Miner no manda... Que hay que sancionar a los maestros quitándole una semana de tu Sí, padre, sí, hay que quitarse. ¿Y a quién le van a, a sancionar esa parte? Sí, esta sí déjeme, déjeme explicarle algo. Usted, eh, la usted. semana pasada, quédese mi ahí para que me responda esta pregunta. La semana pasada llegó el almuerzo y la merienda. Seguro se que se fueron. Porque si la semana pasada llegó, lo lógico es que esta, esta semana también llegara. Ahora, hubiese sido un gran problema, un gran problema que en el día de ayer se mandara a preparar toda esa comida y que no fueran los estudiantes. Sí. ¿Y qué hacemos con toda esa comida? ¿Y qué hacemos con ese dinero? No se pierde, tú puedes sí. estar seguro de que Pero no. Pero, ¿qué hacemos con eso? Bien, vamos. Si no está nosotros. planificado. Es que no, es que no debió ponerse en juego esa semana de clase independientemente de. Ella. Claro, sobre eso. todo por diferencia entre un sindicato y una parte del gobierno. Que no, se, que no tienen es un real interés Por el desarrollo de los de no. estudiantes Es un choque de fuerza al final sí, claro. o sea, Eso es lo que, que estamos viendo sí, claro, Y quiénes ¿quién salen perjudicados la, la familia salen perjudicada Y salen perjudicados los estudiantes Ahí es que tenemos que, que resolver ese problema Y los padres que asuman el rol también Y el nivel de responsabilidad No es solamente de que ah, sí, ¿Con quién voy a dejar los muchachos? O el tema de que ciertamente les preocupa la educación O el contenido que se está recibiendo en las escuelas Yo te pregunto a ti ¿Tú crees que a los padres les importa eh, mucho Lo que se están recibiendo? Muy en lo que tiene que ver con la docencia, ¿les importa la prueba PISA? Lo dicen por el eso, escándalo eso, que escuchan. Eso en los que medios. ha sucedido evidencia la debilidad precisamente pero claro, del sector educativo pero claro. y evidencia la falta de disciplina. Y sin disciplina no se pueden alcanzar altos estándares educativos. Pero esos maestros, por ejemplo, lugar. que hoy se están quejando de, de, de lo que yo estoy diciendo aquí de descontarle, son los que se quejan también cuando van al hospital. Y no encuentran el medio que tiene que estar ahí, porque eso es lo que nosotros estamos diciendo: que a una gente Sogra, que le paguen por es el estar en un lugar, tiene que estar en el un lugar. El legislador, el funcionario, el que gana Exacto. sin cobrar, que si tú vas a un banco de un. Tienen que. Te, pero al, todo, es todo, todo. Tú sabes que tú necesitas aquí para trabajar en una entidad bancaria del Estado: la carta de un gobernador. Pero sí, ¿por qué? Cuando tú te pelas las odio pestañas odio partido, preparándote, tienes tú que buscar carta es. de funcionario. Bueno, mira eso. Yo no Baila sé, yo, yo, yo no he eso. aplicado, pero había había que ver si todas las personas es que, tienen que Todo, que todo, aquí que se venga de un currículum. partido entonces para para trabajar en el estado. Ahí dice eso que es el sistema claro, completo claro. que está dañado. Hay que ver el currículum. Claro. O sea, vamos, vamos a ir a otra cosa. Para que una carta donde gobernador, por favor. Vaya la guada. Sí. La guada. Sí. vamos Bueno, se está caliente con el 2309 que nos dice Hola, ¿cómo están todos? Estamos muy bien, gracias por escribir José Hernández que nos decía Que Que no hubo casi publicidad Pero que él lo pagó Aunque, eh, él, sacó suya, Aunque sí, él sacó la mía, no, él, tanto, él está defendiendo a los otros Correcto. Esther del Madrigal nos dice eh, Buenos días ¿Dónde es que uno? Ah, ya les respondimos a Esther eh, Dania de la Urbanización Los Maestros Nos dice Dania, Urbanización Los Maestros Abajo ¿Pasaron ya las vacaciones? Eh, buenos días, las clases. Pasaron la ya las vacaciones. Bueno, sí, ahí ya está. Ya dice que eso. Manolo Geraldino, vamos a ver qué nos dice Manolo. Buenos días, ¿cómo está el mercado? Mira cómo está el mercado. Ahí. Es un, la llamada, un surco de, este de hierba, lo que está en la azotea. Bueno. ¿Cómo así? No entendí. Colaborando con en el medio ambiente, arriba, países en como México y China lo están haciendo. Ah, Aquí. Bueno. Aquí de manera natural. Claro, Samuel eh. Núñez. Gran cosa. Eh, hola, buen día es que antes, profesor Dice, es que antes un profesor era por verdadera vocación Pero hoy en día son profesores por un buen sueldo y, y una visa. visa, si ustedes se dan cuenta, las vacaciones sí, de todos, ellos son para Estados Unidos. ¿todos ¡Ay! No tienen derecho, tienen derecho, no, no, son no, no, son no, nada, tienen, nada. De vida tienen derecho, tienen, bueno, derecho, tienen bueno. derecho. Es importante que cumplan con su función. Claro. Pero que le descuenten esta semana. veo que hay un sentimiento no de, de denigrar al maestro. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, desde hace muchos años la corruptela es tal que nuestros estudiantes no sienten en un porciento eh, muy elevado, no sienten, vamos a darle un poquito la música. No sienten en un porciento muy, muy elevado, elevado de, interés de interés por estudiar. Ya que ven que no importan los títulos adquiridos, sí. pero hay un grupo muy grande agregado a los políticos que se benefician tanto, que se benefician tanto y sus entradas y sin ningún esfuerzo están por encima pero de cualquier profesional. Sí. Sin wow. hablar de lo que vienen de los países cargados no, de dinero. Se justifica. No justifica, pero Claro carajo. que sí se justifica porque se supone ¿Tú, tú que, que es cuando fácil? tú estudias, el estudio, claro. el estudio, es, el, el, es una forma de movilidad social. No, cuando pero, una familia pero... hace un sacrificio para que un hijo se gradúe, es, que es para no, tratar de pero... sacarle de la miseria y de fuentes de trabajo. que tú que atrás de, de un funcionario, de flor, pero, por Dios. Pero no, también hay concurso. Jamás, Tienen que pasar el concurso primero. y Belice Pantaleón Vamos a ver qué dice este Ibelice. Ibelice Buenos días, jóvenes. Ay feliz día, día. Felicidades, oh. feliz, Navidad. feliz Navidad. No me le dé café ayer ya. Ay. No. El 2254 no. dice: ni Alex ni Sócrates no tienen conocimiento de municipalidad. No, pero no pueden qué, hablar. ¿Y quién lo nombró ¿no? usted? Eh, ¿no? Evaluador. Él, Evaluador él. de la municipalidad. Pues, ¿y, pero y yo estoy de acuerdo a someterme humildemente a, a un juez, diplomado que usted me dé. de municipalidad vamos a crear? ¿Para él lo nombró a usted? Evaluador usted de la municipalidad. El 2309 nos dice. Es El 2309 desde Estados Unidos nos pone hola, hola nos sus comentarios para saber qué piensa y opina. La gente la se quiere denigrando ah, al otro. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa. Bueno, tenemos música y canto aquí. No, no se muevan. Este de, de bueno, mañana. Sabe. Lo mejor que hay en la televisión.